Hola, mi nombre es Roberto Cordero Pineda, soy psicólogo clínico y maestro en ciencias de la educación. Radico en la ciudad de Tapachula, Chiapas. La finalidad de mi trabajo es implementar prácticas pedagógicas para la transferencia, asimilación y uso de tecnologías de la información y la comunicación en zonas urbanas de bajos recursos económicos. Mi responsabilidad también es la formación de niños jóvenes, maestros y padres de familia en ciencia y tecnología, así como la capacitación de docentes y directivos de diversas instituciones educativas.